La per, después que la persona abusó de mí, me mandó a una celda. Después estuve tres días en esa celda, pero antes de eso él me dijo de que como yo no colaboré con él, yo voy a él no, yo no me iba a dejar ir. Yo pasé tres días en esa celda. Hasta que otro agente de inmigración vio, me vio que todavía yo estaba en esa situación, en, e, en, en el centro de detención, y, y él reclamó que ¿por qué es que yo estaba en la, en la celda si yo ya tenía que haber tenido la salida? Y él, la persona que, que me, sa me sacó de la celda me dijo, señora, me dijo, nos vamos. Y en ese momento yo pensé que, que otra cosa me iba a pasar. Yo, esa vez, eh, cuando, me, cuando me sacó de yo pensé que no sé qué iba a pasar conmigo y con mi sobrino. Hasta que me dijo que... No me dijo nada, me llevó en, un, en un, una patrulla y me llevó a, un, a una oficina de, de transporte, de buses. Y cuando me, bajó, me bajé, de la, de la patrulla, en, el, en la oficina me dice bienvenidos a los Estados Unidos.